Y gracias a Yerjan, Francis y a los demás. Eh, miren, eh, mandé una imagen, si me la pueden ah, colocar. La Esa es la portada del día de hoy. Ahí está. Ahí está, del periódico Listín Diario. En primera plana, a tres columnas, hay una información que da cuenta que Abinader ha prometido inversiones por 113 mil millones en 86 días. Yeah. What? 113 mil millones en 86 días. O sea, eh, lo, que se, lo que hace este titular es que recoge los ofrecimientos de las visitas que hace el presidente de la República, Luis Abinader, a los diferentes lugares. Este fin de semana fue en La Vega. Estuvo la en venga. La Vega y en La Vega prometió eh, cientos de miles de pesos de inversión. Esa esa actitud, esas visitas sorpresa como llamaba Danilo, a esas incursiones a los sitios, a los lugares, eh, fueron muy criticadas por el PRM y por el propio Luis Abinader. Y en ese momento uno decía, bueno, pero él lleva razón en un aspecto interesante, y es que el Estado Dominicano, igual que cualquier Estado, está organizado con una serie de estamentos, con una serie de instituciones, cuya labor fundamental básicamente es realizar las obras, los trabajos y las cosas que la sociedad necesita. Para eso lo eligen, para eso lo designa el Presidente de la República, y para eso elegimos el Presidente y las autoridades electas, o elegidas por el pueblo, vamos a decir. Y en el momento en que ellos criticaban a Danilo, uno decía que bueno, eh, eso indudablemente que demuestra eh, poca organización, eh, poco... Eh, ¿qué vamos a hacer con el presupuesto? ¿De dónde se va a sacar ese dinero? ¿Dónde está establecido esa cantidad de dinero? ¿Ese, ese dinero es, se duplica con relación al presupuesto o es una forma de eh, ofrecerlo del presupuesto de esa manera? No se ha explicado nunca. Y lo que me encuentro sumamente extraño es básicamente que el presidente está haciendo lo que le criticaba al anterior mandatario. Una de las cosas que se criticaron fueron las visitas sorpresas y la cantidad de dinero que ofrecía el presidente anterior de la República, el licenciado Danilo Medina, y ahora se está haciendo lo mismo. En 86 días, 113 mil millones. Es una cifra considerable y no está mal que a las, a las comunidades se le ofrezca eh, soluciones a sus problemas. Lo que está mal es el nivel de desorganización en el sentido de que se nota que no, que no ha habido, eh, eh, no se ha programado, no se ha estipulado ese mecanismo de alguna manera que pueda uno entender que se está haciendo de la manera correcta. Yo lo que pienso es que el presidente de la República, cuando visite las comunidades, tiene necesariamente que las cosas que ofrezca, que explique de dónde va a salir ese dinero. Bueno, esto lo vamos a sacar del presupuesto. Si está presupuestado, porque si no está presupuestado y ya el presupuesto se aprobó. Tengo entendido, ¿verdad? El eh, presupuesto pues claro, está aprobado. Para Ahora, una cosa. Nosotros no, no, el presupuesto se aprueba en diciembre. Ah, okay. Ahora, está en, está en. Ah, está en. Está, está hay conformado. un complementario que son con los préstamos que se presentaron. Bien. Recuérdate que se le criticó la reforma, la ya. mini reforma fiscal. No, no, pero si el presidente mete esos 113 mil. Y pesos sería para usarse a partir de enero. En el presupuesto, no hay ningún problema. No, de hecho, yo Ni, no creo que el presidente Abinader esté proyectando inversiones que no estén debidamente. que no vayan a ser presupuestadas. Porque no estén debidamente presupuestadas. Porque Eso, de lo contrario estaría vendiendo suelos. No, claro que sí. ¿Por qué? Bueno, pues mi crítica va en, ese, en el sentido de que ese dinero que, se, que ofrece el presidente, yo pensé que se había hecho el presupuesto, el presupuesto que se hizo fue el complementario. Ok. Eh, mi crítica va en el sentido de que el presidente de la República eh, debe dejar claro que esas inversiones que está ofreciendo serán presupuestadas en el presupuesto general de la nación porque es necesario que se sepa de dónde va a venir el dinero que, eh, que va a cubrir esos gastos que él está proyectando. Es verdad. Sí, siendo así, no habría ningún inconveniente. Ahora, hay que, hay que tomar muy en cuenta lo que está pasando, porque en definitiva... Cuando tú vienes a ver, se sobrepasa del presupuesto. Ya van... Ya van 113 mil. 113 mil en cosa de 86 días, dice la prensa. Normalmente en obras públicas. Exactamente. Entonces, eh, hay que ver porque no, no, no todo es obra pública. Exacto. Sino hay muchas otras cosas en que hay que invertir en el país. Es bueno que se aclare esa situación. Para que no caiga Luis Abinader en, el, en lo mismo que cayó Danilo. De, eh, con las visitas sorpresas de estar ofreciendo, ofreciendo, ofreciendo cosas y al final, muchas instituciones se beneficiaron, porque hay que decirlo, muchas asociaciones de mujeres, de emprendedores, etcétera, se beneficiaron pero no todas, muchas cosas quedaron en promesas. Eso hay que, eso hay que tenerlo muy claro. Sí. Miren, el fin de semanas, el sábado, si mal no recuerdo, se... Se dio finalmente la noticia de que el candidato del Partido Republicano en los no, candidato del Partido eh, Demócrata en los Estados Unidos, Joe, Joe Biden había ganado las elecciones con por lo menos al momento en que se contabilizó y que se dijo que ya tenía 280 y tantos votos electorales, lo que lo hacía virtualmente el presidente de la República. En el futuro, en el futuro cercano. En enero 6. Exacto. En los, los nuevos representantes ya en sus curules tomarán la decisión y, y, y será cuando se decida okay. ¿Quién, es quién es el presidente. Bien. De todas maneras, el presidente actual, el señor Donald Trump, no ha reconocido la victoria de su oponente. Y ahora... Hay una información del día de ayer en la tarde en el que el director de campaña, el señor Miller, le da unas declaraciones a la NBC y dice en esas declaraciones que la palabra reconocimiento de Victoria no está en su vocabulario. ¿Quién? El director de campaña de, de Donald Trump. Eso indica que las elecciones norteamericanas irán al, a los tribunales a discutirse porque definitivamente definitivamente el, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tendrá que decidir cuál será o qué, o qué pasó o si hubo fraude o no hubo. Eh, no proclamar al presidente porque esa no es su función, pero sí determinar las demandas que van a hacer o que ya están haciendo la gente de la campaña de Donald Trump ah, yo lo que pienso básicamente es que Donald Trump no se dio cuenta que la gente que lo puso ahí contra todo pronóstico oígase bien Donald Trump no estaba proyectado, nunca lo estuvo para ser presidente de los Estados Unidos aunque tenía todo el derecho por ser norteamericano pero la gente que lo puso lo quitó Donald Trump se olvidó de que la industria más poderosa que tiene los Estados Unidos es la industria de la guerra. Y durante cuatro años Donald Trump no provocó ni una sola guerra. ¡Afuera! Y lo sacaron. ¿Él no se ha dado cuenta de eso todavía? No se ha dado cuenta de eso todavía. Así que, lamentablemente, yo pienso que eso no va a pasar de ser un pataleo más como pasa en Latinoamérica, que uno nunca esperaba que pasara Vamos. en Estados Unidos. Bueno. Pues vamos Vámonos darle, señores, muchas gracias por Gracias a ti por señor. tu comentario Y vamos a darle el compás de espera porque desde ayer lunes Donald Trump bueno. inició sus acciones sí. judiciales sí, así es. Y hay más que suficiente indicio de que en alguno u otro estado hubo eh, ciertas irregularidades De hecho, parece ser que los demócratas llamaron a Ultratumba y votaron alrededor de uno, una cantidad importante de fallecidos y buscando el voto a John Biden. Y eso tiene que, que ser evaluado. Pataleo. ¿verdad? Bueno, pataleo, pataleo. O, o derecho. Yo digo que es derecho. derecho. Claro, está en todo su ah, derecho. Bueno. Derecho. Okay. Vamos a ver el WhatsApp. Mu